Esta semana, en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana, decisión, se viene, se viene. En Pero como tan güeyón, rayan una vaca a favor de un candidato. La vuelta al mundo, le sale competencia al pelado Bade, dijo estar en coma por 35 años y era mentira. Uy, eso está bravo. por patas negras son condenados a muerte redes, chile al día, recomendaciones y mucho más, ¿en dónde? En la capital de los simios Oh yeah, ¿le faltó su mono, profe? Sí, lo dije después ¿Su simio? Lo dije después porque porque me sentí cohibido con tu mono ¿Ah, sí? <risa> Con mi simio. Claro. <risa> si no, Fue no. una decisión difícil de tomar. No, no es tan grande tampoco mi simio. Eh. Es término medio nomás, profe, así que no se asuste. ¿Cómo está? Ya. ¿Cómo lo pasó el fin de semana? Uhu, en la casa, tranquilo. ¿Sí? Sí, porque usted quise nomás ¿por? Porque yo quise nomás Claro <risa> <risa> Usted se lo perdió profe. Sí, pues yo estoy en este Bien todo el mambo. Bien, ahí estuve Mamboceando un rato eh, Juntándome con viejas cofradías eh, Y haciendo lo que uno sabe hacer ¿por? Jugar play Eso El hombre, toma Exactamente Juega play Toma ¿ah? Porque sí. yo decido jugar play Claro, ah, Esa es una decisión que toma el hombre. Es la decisión, exactamente. Como las decisiones que la gente tendría que tomar ya durante la próxima semana, día 21, nos queda una semana para las elecciones. Oiga, queda poquito, profe. Semana clave. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Se viene debate, se vienen los cierres de campaña, que va a estar menos concurrido que yo creo que van a ser los cierres históricamente menos concurridos. Incluso va a haber un cierre de campaña virtual. No sé si me explico <risa> Todo puede ser pues, profe ¿eh? sí. La entrada de Colchani Todavía no se hace la, la zanja Así que Claro ¡Go, go, Power ranger Esa hueá güey. No, estuvo espectacular esa ¡Ay, <risa> oh, qué manera de cagarme la risa! A ver. Sí, pues. eh, Eduardo Arte Como el Power Ranger rojo <risa> Era que no Era que no Sitchell como el Power Ranger amarillo <risa> Era que no Era que no Y Parisi como eh, Sonron, ¿Cómo se llama el loco? Sordon Sordon También me cagué la risa, <risa> Tú eres, tú eres. Estuvo muy buena, profe Ah, la probaste fuera la Pink eh, Ranger Oiga, y cast el, el Power Ranger negro El Power Ranger negro, sí Sí. Y meo ¿cómo meo ¿Cómo Meo? Sí. <risa> sí, bueno. Pero efectivamente Es una semana llena de decisiones Que la gente va a tener que tomar Decisiones, por ejemplo, como no meter más la pata ¿No meter más la pata? Sí, están la cagar las candidaturas Así como decirles, cállense un rato ven, Dejen a los candidatos, no le, hagan, no boicoteen mal los candidatos Oiga, estos le hacen solo campaña a Cast. Puta, uh, solitos. ¿Mm? Incluso cuando Cast se pega un patinazo, los locos siguen haciéndole campaña a Cast. Se debe haber ahorrado horta plata al Cast en todo caso con esto. <risa> <risa> en todo caso. Yo creo que contra todo infiltraba a los demás, Carmona, para claro. que le hagan campaña a Cast. todo caso. <risa> Oiga, vamos a la definición de nuestra palabra, pues, profe. Sí. Una decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. La palabra proviene del latín decisio, que significa opción tomada entre otras posibilidades. Mis... Para los psicólogos, una decisión corresponde a la etapa final de un proceso de razonamiento orientado a la solución de problemas, así como el emprendimiento de opciones que pueden modificar sustancialmente el curso de los hechos. A este proceso se llama toma de decisiones. Exactamente. Oiga profe, yo la otra vez fui a un bar que siempre voy Y le dije al mozo eh, Mozo, eh, voy a tomar lo de siempre me dijo, ¿malas decisiones? Sí, con hielo por favor, dije Claro. <risa> bueno, es inevitable a veces eso. Sí, pues. Las decisiones suelen estar relacionadas a dilemas, situaciones ante las cuales las personas tienen razones para seguir más de una posibilidad. Por ello, algunas decisiones pueden ser más dilemáticas que otras. Exacto. Ah, dilemáticas, suena dilemáticas. bonito. Dilemáticas. ¿eh? Sí. Hay que buscar eso en el diccionario también. Dilemáticas. Claro, dilemáticas. Sin embargo, es bien sabido que muchas personas toman decisiones con base en factores ajenos al problema planteado o sin información suficiente. Ah, es el caso de las decisiones tomadas por impulsos emocionales. Convencidos. Claro, por creencias supersticiosas Por el azar. Sí, Chile. O indirectamente por la falta de decisión. Claro. De cualquier modo. Toda decisión implica una transformación o un cambio de dirección y plantea nuevos retos a futuros. La palabra decisión, además de su uso común, tiene varios ámbitos de aplicación, como el jurídico, social y comunitario. Excelente, profe B. Aquí Mish, un, estamos siempre... Una buena palabrita, sí. Exactamente. Sobre todo claro. en esta semana ya que se nos viene de tomar la decisión es eh, bien importante para el país. Así sí. que usted decida bien, ¿la? decida con eh, convicción y con eh, sentido común. Sí, yo creo que hay dos buenas razones para votar en esta elección. Por eso no lo digo. Exactamente. Dos, dos buenas, buenas razones. Nada más. Sí, nada más. ¿Mm? <risa> Le recordamos a toda nuestra distinguida clientela. Ah, también suena bonito eso, Clientela. Claro. <risas> que el próximo domingo a las 22 horas tendremos el programa en vivo y en directo por .fm.cl. Déjale. Para que a estar nos ahí. puedan escuchar, nos puedan ahí también in interactuar, porque vamos a estar también desde la página de Facebook del, del de .fm. Así que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, obviamente, con los resultados de la elección. Yo... Lo más probable es que llegue al final del programa si es que logro salir antes porque me tocó ser vocal de mesa. Qué lindo. Qué lindo, profe, igual va a recibir el pancito con tomate con el jugo de piña en caja, ¿no? Exacto. El sí. candidato que quiera llámelo me lo lleva. Ya mesa 11. <risa> Autoridad en jeans. Claro, oh, ¿verdad? La mesa 111 <risa> Exacto. Tun, tun. Autoridad en jeans. Ya se le cayó el carne de... Después, ¿por qué no eh, critican que estamos viejos, que somos tatitas? Que somos boomers Claro, somos boomers ¿eh? Claro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 ...tendrán un descuento al contratar el servicio... ...para más información o consultas... comuníquense directamente al WhatsApp de... ...Rolandino más 569 7869 ...más 569 7869 ...Rolandino y PTV... ...la nueva forma de ver televisión... ...es la ley grande Roland... ...así que toma una buena decisión y contrata a Rolandino... ...sí, cachate que ahora... ...salió... Eh, ...los Wome. ¿Lo es ...los WOMES... ...los WOM... Toto WOMES... Ah. Los Woms. Sí, sacaron eh, una, algo muy, muy parecido a lo que ofrece Ronaldino. No, pero los WOM son de entero progre, así que no... No conviene, así que no. usted con, con Ronaldino ahí firme. Con Ronaldino ahí firme. Oiga, ¿y lo hizo usted fuerte o lo digo yo? Dígalo usted, don Estejo. Pero como tan weón. <risa> o hueones en este caso. O no weones. No sé, ¿quién no habrá sabemos, sido? O como no, tan crueles, no, no sé. O como tan crueles, sí. No sabemos la verdad. ¿Eh? Ay, pero ¿qué pasa en este mundo? Digo yo. Ryan vaca con mensajes a favor de José Antonio Cast en Puerto Montt. El hecho generó el rechazo de las organizaciones animalistas que exigieron sanciones contra los responsables. Oiga, pero yo creo que era un mensaje subliminal, porque eh, si tú votas Cast, votas dos, vas a tener carne que comer. Po. Ahora, si votas Boric. No sé si vio ese meme. <risa> que salió una vaca desnutrida. Sí. Las vacas flacas y las vacas. Pero ¿a quién se lo cubre? Mi nueva pobre vaquita. ¿Eh? Que en, en su lomo van y le ponen botacas Y en la cabeza le ponen un número dos. Así, pero parece que era con spray. Bueno. Yo creo que esto fue con premedibaja Le a y el tosilla, profe. Sí, totalmente. Totalmente. Cosa, porque no creo que en el partido de Kaz sean tan regüeones como para poder hacer, Para querer hacer esto. Es así como no, una publicidad gratis es Que no sé. Pues a lo mejor nos falta el weón que. que Pensó que le iba a ser linda y... Claro y que podía después eh, sacar carcajada y cosas así. Oiga, pero leemos la noticia un poquito, dice, desconocidos rayaron una vaca con mensajes a favor del candidato presidencial del partido republicano José Antonio Gas en un hecho que generó la indignación de diversas agrupaciones animalistas. Según lo informado por BioBio, Bio, el animal apareció con un cuerpo ray con su cuerpo rayado, digo, durante una exposición en una feria ganadera en la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Por el momento se desconocen a los autores de la acción eh, que fue fue simplemente difundida en redes sociales. Mira, ¿Eh? el, si, ¿qué te ha puesto que Si hubiera estado, no sé, por bote arteo, bote bórico, Bote proboste, hubieran dicho, oh, es una intervención, no hubiesen no, dicho lo nada de que eran los la maternita. risa, los zurdos, oh, oh qué, qué jocoso, oh, qué, quién se le habrá ocurrido, oh, y se hubiesen eh, cagado la risa. Y claro. Los, ¿cómo se llama? Los animalistas no hubiesen saltado, los animalistas son, son como las feministas, ¿eh? claro. Saltan solamente cuando, saltan solamente, digo, cuando pasa algo con, con la derecha. Claro, ¿dónde Dice, está esa sororidad? Exacto. Dice, Mauricio Serrano, presidente de Animal Libre, señaló a la misma emisora que pudo haber sido un gato o un perro independiente de la especie. Es un acto repudiable y que por eso lo condenamos y esperamos que se busquen los responsables para acceder a las penas correspondientes por el acto de maltrato hacia el animal. ¿Cómo pudo haber sido un gato o un perro? <risa> es que... Podrías poner a este como, en, en, como tan hueón. <risa> Imagínese un perro con un spray. ¿no? <risa> claro, es que habría sido más chiquitita la letra, pero claro. es que también está dando idea bueno, no nos <ama> no, no, falta los que van a empezar a rayar gato y perro Para claro. la elección, así como propaganda móvil pa. <partnership> Dice, en el plano político La diputada Marcela Sandoval Emplazó al propio cast Afirmando que seguramente el candidato Le parece gracioso que hayan impreso Su nombre en una vaca Es un hecho repudiable de maltrato animal Que nosotros vamos a denunciar Ay. Claro, y después anda comiendo la vaca igual Claro, eh. ¿Eh? Igual le gusta el guayalomo La Frente Amplista <ríe> Agregó que recordé, eh, Recordemos que José Antonio Caso fue el único Diputado cuando estaba en ejercicio En votar en contra de la ley Cholito Los organizadores de la Feria Ganadera Aún no han entregado una declaración Sobre el hecho que desató una fuerte polémica Entre adherentes y detractores Del ex militante de la lo pero... pero fue bien gracioso Porque estaban todos ahí sentados Sale la vaca <ríe> <risas> sale la vaca a mostrarse Es como en un ruedo o algo así Estaban todos mirando y sale la vaca así Haciendo publicidad <risa> yo creo que le van a pasar multa a la vaca porque ya no, no se puede hacer publicidad a esta altura po. No, si sí, se puede todavía, se puede hasta el ¿Sí? día jueves, sí, hasta el jueves se puede hacer publicidad Ah, entonces El, el problema es que yo no sé si esa vaca está autorizada <risa> <risa> Hay cachado como en las casas que colocan, autorizado <risa> Claro, a lo mejor es una vaca díscola, una claro. vaca derecha díscola Claro A lo mejor se pintó solita ¿Te acuerdas cuando Carabinero hizo su propaganda contra el abigiato? ¿El qué? Avigiato o robo de animales no, no me acuerdo Habían dos corpóreos Uno que estaba vestido de una vaca Y otro que estaba vestido de un chancho Y decía ¡No, no, no! ¡No nos roben! Ya, en <risa> serio, fue, un, fue para un 18, que decía así, están los dos carabineros en una patrulla y están las vaquitas al lado, o sea, la vaca el chacho Y decía, para este 18, nuestros animalitos tienen un importante consejo que darle. ¡No nos roben! ¡No nos roben! <risa> <risa> bueno, era para cagarse la risa. <risa> Yo Uy, le decía, oh, a quién se le ocurrió esta idea, weón. Bueno? <risa> la mente es pensante en carabinero. Claro. En verdad fue muy Oiga, ¿pero cree que, ¿qué cree usted? ¿A esta vaca le hicieron, eh, le hicieron ese rayado, ese graffiti de adrede para a, a armarle una polémica a Cast? ¿O de verdad algún votante de Cast pensó que iba a ser eh, buen, <ríe> Iba a ser una buena publicidad? ¿O iba a ser, eh, no sé? Mira, yo tengo una teoría porque a mí, cuando yo era chico, y ahí voy a contar una historia personal acá, Chan. Ah, ya, cuéntala nomás. Cuando yo era chico me pasó algo parecido. ¿Sí? ¿También lo rayaron? No que me rayaran una vaca, ah, ya. sino que yo, éramos chicos, 7, 8 años o nueve no ponle entonces estábamos en la casa y yo me acuerdo que había peleado con mi hermana y mi hermana va y toma un lápiz y pone mi nombre y le pone así como profe igual lindo y pone el nombre de ella igual fea y de onda le pone más encima ah ya yeah. y lo más cómico es que supuestamente eso era para que me culparan a mí ¿Ya? <risa> el problema es que cacharon que era la letra de ella. <risa> y la terminaron castigando. Y ese rayado quedó por muchos años ahí en la pared, así como recordándole que se había mandado un cagazo. <risa> Más patinazo, profe. Ay, pero te quiero, hermanita. <risa> pero por lo mismo, acá podría darse el mismo caso: de que claro. la vaca fuera rayada a propósito para comunicar. Para para Claro, para inculpar acá y decir que mira, Cass está con, con el maltrato animal y bla, bla, bla. Oiga, ¿y Cass no salió a dar ninguna declaración después de esto? No, Cass no salió, prudentemente no salió. Pero sí, el mm. primero que subió puso así como, no seas vaca, vota por Cast y mostró la foto. Nah. Así como". <risa> ¿En serio? Sí. <risa> ah, pero mostró la foto. Sí, pues la foto de la vaca que se hizo el, famosa en Twitter. ¿El propio Cast? No, no, no, fue otro. Ah, no, yeah. no fue otra. Eh, Diego corbelán fue el que su, subió la foto, que seguramente es el que estaba ahí dentro de la feria ganadera. Entonces, ¿capaz claro, que haya sido él? Capaz que haya sido él, pero. ¿Oye? Pero por hacer esto se, se acogen alguna multa, amonestación, al, lo van a meter preso, van a ir las feministas y los veganos a, a quemarles la casa. ¿qué? O sea, por la ley cholito ¿Eh? Eh, podrían eh, considerarse esto un maltrato animal, porque el, sí, lo rayaron como, se nota que es como pintura spray, entonces no sé si será tóxico para el animal, qué onda, pero... <risa> es, que, es que nada que ver, profe, igual le rayaron la, la cara a la vaca. Sí, por la cara tiene un dos grande encima de entre medio de los ojos. Claro. Y por todos el lomo, botacas. Por último, quedó dispareja, si le hubieran rayado por el otro lado también, no sé. Sí, pues. No sé, yo creo que a lo mejor trataron de hacer una morada, piensa que estamos hablando de Puerto Montt. Un saludo a toda la gente de Puerto Montt. Exacto. <ríe> Hay mucho guaso por allá, ganadero, que a lo mejor lo encontró como chistoso, porque ojo, a, la, a las vacas las marcan también, les meten fuego y toda la cuestión, entonces... Sí pues. Eso podría considerarse más maltrato que pegarle un, una rayadita Bueno, la gente que estaba ahí eh, en este evento se lo tomó con humor Todos se mataron de la risa, pero obviamente que no es correcto Claro, o sea, se, se ganó el como tan weón de la semana la persona que haya hecho esto Sí, pues se lo ganó Bueno, como digo, yo creo que lo hicieron con, con intención, no sé eh, esa es mi, mi teoría Claro, así como, no lo sé Rick, me parece falso Exactamente sí, Algo ocurrió y algo pasó Algo pasó, exactamente, profe Oiga, pero no solamente en Chilito tenemos eh, noticias, pues, profe, también en el mundo Uh, la vuelta al mundo La, la vuelta la al mundo, vuelta exactamente al mundo. La vuelta al mundo Oiga, le salió competencia a este señor, al pelado Babe. Oh, pero esta sí que es competencia Esta sí que es competencia en España Mire, dijo que estuvo 35 años en coma y ante asedio mediático debió contar la verdad Se salió de madre ¿Cómo mierda? A ver, vamos a seguir dándole eh, contexto a la noticia Porque la verdad yo me estoy desayunando con ella Porque no tengo idea cómo mierda podéis fingir un coma de 35 años hey, Mira, no sé Oye, cómo no mierda podéis fingir un cáncer de 10 güey. No sé no sé si usted vio la película Tonto y Retonto, la 2 Sí ya, vio el principio Oh, quien brutal pero ojo, Algo así, algo así, sí, esta noticia es la mejor parte y única buena parte de la película El resto es un bodre <risa> Dice la extraordinaria historia de Manuel Monteagudo Se había hecho viral pero luego empezaron a detectar sin consecuencias que, estuvieron, que tuvieron eco, digo, en eh, múltiples medios <risa> la historia de Manuel Monteagudo, quien aseguraba que estuvo 35 años en coma, terminó siendo una farsa que confesó al no soportar el asedio de la prensa y sentir que la situación se le había salido de las manos ante medios de España como TV Española, reconoció la mentira debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, en ningún momento mi pretensión era semejante cosa asumo toda culpabilidad y acepto todo lo que me digan, dijo. Mira, muy parecido al discurso del, claro. del pelado constituyente acá. Exacto. Es su mentira que tuvo un alcance de grandes proporciones este ciudadano español aseguró que había quedado en coma luego de sufrir un accidente cuando tenía 22 años y que despertó en 2014 cuando tenía 58 hoy al reconocer la farsa entregó otra versión ¿Mish? pero esto afectó a alguna... alguna cosa hubo... hubieron donaciones de por medio capaz que la gente haya salido a actuar así como para tratar de apoyarlo ¿te acordáis que en el canal Mega hubo una teleserie que se trataba de esto? Eh, eh, ¿Cómo era? Eh, ve, veinte, veinteñero a los 40 parece que se llamaba ¿Veinteñero a los cuarenta? Sí, que era un loco que también, que sufrió un accidente y quedó en coma como por 20 años Y obviamente tenía 40 pero él tenía la mentalidad de 20 y había pasado toda la tecnología Y el loco estaba pero como vuelto loco con todo lo que había pasado Capaz que haya estado basado en esto Ah, pero la teleserie no estaba basada en una película de Yankee y... no sé, no, la verdad no sé Pero es que a lo mejor... Sí, pues, si es una película esa cuestión, creo que es una película antigua Ah, o a lo mejor este loco vio la película Capaz Y se basó en eso y después se siguen basando porque... Es que está como en la época Está como en Exacto. la época A ver, déjame, voy a buscar el tiro Continúate con la noticia, ¿no? Dice, en ningún momento estuve en coma ¿Cierto? Es que caí de 100 metros y estuve hospitalizado Debido al accidente tuve todos eh, los días de... Eh, 14 a 16 desmayos diarios durante 35 años, afirmó. El impacto de su historia tuvo tal repercusión que se volvió viral. Pero hoy los artículos sobre Manuel ya no hablan de un milagro, sino que desmienten su versión y explican las piezas que no cuadraban en su relato. Como la de sus dos hijas, la mayor de 37 años, es una de edad que por ningún lado encajaba en su historia. Pero Según cómo... La... cómo, cómo <risa> <weón>. <risa> pero... O sea, weón. ¿Cómo he tenido una hija? <risa> la <risa> es, es como se meme así, como eh, y aquí vemos al soldado que, de, que vuelve de Afganistán después de tres años, conociendo ¿Eh? a su hijo de, de tres meses. <risa> claro, es como Es que wea". a lo mejor, a lo mejor, el, el, el weón se creía Kill Bill y lo violaron mientras estaba, claro, tan <risa> coma oh, que terrible, y según la prensa española eh, Manel monteagudo es un seudónimo Que usa este hombre cuyo verdadero Nombre sería José Manuel Blanco Castro Y quien dice ser Poeta gallego Ahí ah, está, está Eso explica Ahí muchas está. cosas sí. pobre. Exactamente pues, Ahí está Toda la tontería, Era ver a gallego pobre. Por eso, oiga pero Tampoco explica la nota si esto Afectó en algo, a alguna parte Alguna cosa, si hubieron donaciones si el gallo se aprovechó del pánico ya sea con alguna institución o algo, no, no, no explican nada de eso es que a lo mejor empezó a cobrar por entrevistas que es lo que hacen muchos, aprovechan sus 15 minutos de fama y cobran por la entrevista y obviamente la, la prensa paga porque son cosas interesantes. Imagínate estar en 35 años en, en coma. A lo mejor claro. a lo mejor tuvo 35 años en cama y lo confundió. <risa> Viendo tele. Viendo bueno. tele, claro. Viendo Ronaldinho PTV, obviamente. Exactamente. <risa> no, pero este no le hace el peso al pelado porque el pelado va es más sí. mentiroso y sigue recibiendo plata. Y sigue poco. recibiendo la plata. Mira, encontré 27 enero los 40 y fue... ¿Ya? Está el... 3 de enero del 2016 se estrenó. Así que este caso ya había Había ocurrido hace dos años. Ah, ya ahora me acordé, sí. Esa me la perdí sin falta. Claro, o sea. que era rebala la teleserie, <ríe> Ni un brillo. <risa> pero pero sube que existió, ¿cachai? O sea. Exactamente. Oye, pero hay, hay que ser muy weón para contar una mentira con todo eso vacío. O sea, si tenía un hijo, que tenía, eh, una hija, dos, una que tiene 37, ¿cómo voy a estar 35 años? Y... Ay, pero ¿cómo tan weón? Sé si es que debería haber estado en el segmento anterior este. Pero es que gallego, profe ¿Ah? Claro, pensó que la hacía Sí, pensó que la hacía <risa> Bueno, más que no sé, bueno, no especifica si es zurdo Porque ya ahí tendría <risa> que... Venga, que voto por el Ya. <risa> <risa> Oiga, pero tenemos más noticias interesantes también por el mundo, profe Oh, sí Porque esta, la verdad es que hay una noticia bastante extraña Dice un hombre y su amante son condenados a pena de muerte por adulterio Vamos a ver en qué país fue Aunque la mujer engañada los perdonó el padre de ella exigió el castigo máximo El cual se puede ejecutar por Lapidación o aburcamiento Ah, ya, estoy cachando más o menos por dónde va la mía <risa> Estas son las democracias que me gustan po. <risa> Sí, pues estas son las democracias po. ¿Eh? Y aquí las feminacia no saltan Para nada, claro Dice un hombre de 27 años y su amante de 33 Han sido condenados a muerte por adulterio En Irán, según recoge este sábado El diario reformista Shark Que cita la decisión del Tribunal Supremo Irán es donde llegaron los talibanes, ¿no? No, ese es Afganistán Afganistán. Pero está en limita, limita, así que. Ah. También tienen un a régimen así. De, claro. Dice a principios de este año, la mujer engañada presentó a la policía videos de su marido y su amante manteniendo relaciones sexuales antes de perdonarlos. Yo creo que ella lo Sin filmó. Sin embargo. Bueno. Yo ¿Ah? creo que ella lo filmó. <risa> sí. Quería hacer un aporte. Claro. Sin embargo, el padre exigió la pena de muerte para su yerno y su amante. Shar. Shar. No sé cómo Charal, se llama. Pues, eh, informa. En su edición del sábado, de la 26 sala del Tribunal Supremo iraní ha confirmado recientemente la sentencia basándose en los videos y sus confesiones. En Irán, el adulterio se castiga con la muerte por lapidación, según el artículo 104 del Código Penal, pero el juez puede optar por la horca a las personas en lugar de apedrearlas. Si la familia de una víctima con de, eh, concede el indulto a un criminal condenado a muerte, la sentencia no se ejecuta. Según la ONG de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Irán, Irán ejecutó a 246 personas en 2020. ¿Lo habrá ejecutado por el mismo tipo de delito? No creo, yo creo que lo, lo ejecutó por diversos motivos, pero de todas formas, ¿estas son las democracias que quieren aspirar a algunos desgraciados? pues. Oye, ¿que, que todavía continúen existiendo estas barbarie en, en, en este mundo moderno. Claro, o sea, ojo, que se, se van a pitear al loco y a la mina, o sea, los dos mueren lapidados. No sé qué es peor, güey, bueno, si morir cabo o morir lapidado. El lapidado, yo creo. Que ir agar a agarrar a Peñascaso nomás. Y... Es que sí, pues te agarran a peñascasos, pues imagínense, porque la horca ya, justo es bueno, a lo mejor dura ahí un minuto y chavo, te va, pero... Se supone que Acá... la horca te mata el tiro porque como que el, el nudo te corta el... que hay como un huesito ¿Eh? en la... en la garganta, ¿Eh? que como que te lo, te, te lo corta, te lo tuerce, entonces ahí cagáis el tiro Claro como cuando le tira el cogote al pollo. Una cosa así una cosa así. Pero el verdadero pollo, vos, pro. Ah, ya, sí. No, no el <ríe> no pero una lapidación, en tiempos modernos, po. Así pues. Son estas lindas y hermosas democracias. Eh, que a la gente le gusta ¿Ay? respetar. Dice hay que respetar las tradiciones y culturas de, de la gente que viene de afuera. En Irán, bueno son seres de luz. Po. Son seres de luz. En Irán... ¿Aún se usa el burka y esas cosas? Sí, en Irán son, ¿Sí? son bien complicados en ese sentido Porque estaba viendo información por ejemplo sobre Afganistán y antes que llegaran los talibanes por ahí por el año 40, no sé qué, qué, qué año era Pero era bien moderno el, el, el sistema ya, de hecho era bien occidental, las mujeres andaban con falda, eh, había libertad económica eh, llegar los talibán y cagaron. Sí, el, en este caso hasta el 79, que fue la gran revolución chi, ¿Mm? El Afganistán era como Turquía. Tenía como ese mismo nivel. En Turquía las mujeres pueden eh, usar falda. Pueden incluso hasta conversar con el hombre. Ah, claro. Exacto. <risa> Tienen derecho a ejercer alguna profesión. Hacen buenas teleseries. Hacen buenas teleseries, exacto. Así que... Eh, claro, ellos estaban mucho más avanzados Y claro, cuando llega el, el régimen talibán Llega con la... Eh, con el reglamento más estricto de la Que es, que es la Saria Que es como una interpretación del Islam Y que es súper estricto, súper estricto Entonces, y que de hecho Las mujeres después del, de que Cuando Estados Unidos libera Afganistán de los talibanes Durante todos estos 20 años Las mujeres también volvieron a, a, a probar ese Ese como gustito de ser occidentales claro. Y ahora que Estados Unidos se retira gracias a biden <ríe> uh -huh. eh, vuelven, vuelven más de un siglo atrás más de un siglo atrás imagínese más de un siglo atrás entonces bueno es súper complicado en ese sentido lo que, lo que le está pasando porque es triste o pues, es triste porque más y más gente defiende todas esas cuestiones etc. bueno yo soy partidario de que cada cultura se, se salve como sea pero cuando esas culturas ya después van <ríe> viajando por el mundo eh, ¿Mm? Tenéis los casos, por ejemplo, que ha pasado en Europa, que por considerar los seres de luz y seres bonitos, han permitido que grupos de, de hombres, por ejemplo, en manada violen a una mujer y no digan nada. Claro. Porque son extranjeros. Pero si un nativo de, de la zona hace lo mismo, le cae la pena el infierno. Y estoy hablando precisamente del caso de, de la manada en, en España. Ah, sí. En España condenaron a, a los locos con justa razón, ojo. No, yo no estoy diciendo que, que no lo hayan condenado. Pero después se dio el caso de que también eh, cinco nigerianos hicieron exactamente lo mismo. Pero es que como era nigeriano nigerianos, en, en su pueblo se, se acostumbraba a hacer eso, entonces, el pobrecito de ellos, había que perdonarlo Ah, claro, seres de luz. Son seres de luz, entonces, que, que vienen a aportarle a, a los distintos países. exacto Entonces, que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso, con, con el globalismo, con, sí, con bueno. la ONU, con la Amnistía Internacional, y, y, y todas esas cosas por ahí. Exacto. Oye, okay, yo creo que a la, al marido de la Carmen Hertz le va a gustar esta noticia, así que... <risa> <risa> claro. <risa>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 Oiga profe, ¿dónde nos pueden encontrar? Cuéntale como toda la semana a nuestra linda audiencia. Éjale, el día lunes tempranito en la mañana estamos en Spotify, así que camino a la pega, camino a cualquier parte, pum, nos puede escuchar ahí tranquilamente. El mismo día lunes a las 10 de la noche en .fm.cl, la mejor radio online, ahí nos puede escuchar también a las 22 horas. El día martes salimos en YouTube, porque en YouTube está todo hermano. Como eso de las 2 3 de la tarde, por ahí estamos saliendo al aire. Así que, si usted nos quiere ver el programa o dejarlo en segundo plano mientras trabaja y nos escucha alegremente y así alegra toda la oficina, eh, también puede contar eh, puede contar con eso. No tenga miedo, muestre el programa a la gente. Si le va a gustar, o por último lo van a putear un rato, pero más de eso no va a pasar. Es que si son comunistas, profe, no va a alegrar a la otra audiencia. Eh, sí, por último va a decir: Mira estos fallo acá haciendo esta cuestión, ahí, oh, estos fallitos. Fueron oh, los pacos. Fueron oh, los pacos. <risa> <risa> Entonces, sin miedo, ahí coloquen nomás usted ustedes el programa y la capital de los simios. Sin por miedo, último, sin el nombre... odio, sin violencia. Claro, el nombre los va a distraer por último. Exactamente, <risa> profe. Y también estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Ahora eh, he estado re retuteando algunas cosas interesantes, así que puedes seguirnos también en esas plataformas. Déjale, grande. Muy bien, profe. Ah, y si quiere escribirnos, capital de los simios, arroba gmail.com. Capital con K. Excelente. Oiga, y vamos con nuestro jingle rápidamente Para empezar ya con este segundo bloque ¡Woohoo! Uh -huh. Chile al día Chile al día Con el, el, el ¡Wii! Oui. ¡Ay, ay, Sale ay! ¡Ay, que me salió! ¿Ah? Me salió como con gallito ahora Me salió gallito? Sí, pues sí. Que habíamos estado hablando del primer bloque de tirarle el coco al pollo Claro, yo creo que por ahí va la cosa Por ahí va <risa> Oiga, profe Oiga. Eso eh, Lo interrumpí, más. Sí, ¿por dónde partimos con este desgraciado? Yo creo que pegarse balazos en los pies ya no es tan suficiente O sea, eh, porque le saltan cosas de todos lados Que parece que en verdad es cierta esa encuesta que andaba rondando, ¿oh? ¿Qué cosa esa, esa que dice que París y pasaba al segundo lugar ¿Usted cree, profe? Que Parisi que pasaba ¿Y sin, eh, y sin mayor esfuerzo Y sin mayor esfuerzo Por claro, puro Zoom por, eh, Candidatura por Zoom y estaría pasando la segunda vuelta Porque nuestro amigo Don Walo oye, Que le han pasado cosas esta semana, oye Oiga, sí pues eh, Ya va eh, ¿Cuántas? Una, dos O eh, una sola acusación Por acoso contra una... Don Walo El claro, Cochinón. Es una pero que venía de, de, de hace mucho tiempo sí pues entonces chuta es como y esto partió en el libro ¿en el libro? sí, dice la acusación de acoso contra Boris que validaron dos candidatas a diputadas del Frente Amplio y que desapareció de las redes ándale sí ya están empezando ya a hacer desaparecer cosas <risa> chuta todavía no llega el gobierno claro Alondra Arellano presidenta de Convergencia Social dijo al libro que sin consentimiento de la víctima no se referiría al tema cuando este medio le preguntó por un tuit en que declaraba estar disponible para iniciar un procedimiento respecto de las conductas atribuidas al abanderado de su partido. La dirigente Emilia Schneider también confirmó en su cuenta Twitter que los hechos eran verdaderos. Ah, ¿y qué habrá ha hecho este cochinón? Mira, por aquí tengo la cronología, dice... El post de Instagram se hizo viral en redes sociales, por lo que la denunciante entregó más detalles en un hilo que publicó en Twitter el 19 de julio, un día después del triunfo de Boric en las primarias de A prueba de Dignidad. Los siete puntos que componían el mensaje se mantuvieron públicos durante casi tres meses y fueron vistos por última vez por este medio el 5 de octubre, pero el 20 de octubre ya habían sido eliminados. Pero hay una cuestión que te permite a ti ver publicación antigua, así que no sacan nada con borrar las cosas. ¿No? No. Oh, no y los entonces... post dicen, sí, dicen lo siguiente comunicado público frente a la virilización de un pantallazo a una historia de instagram asociada a mi cuenta en dicha plataforma quisiera aclarar hilo, la cuenta es efectivamente mía y el mensaje es real me refiero a hechos de violencia ocurridos en el año 2012 y denunciados el 2012 y 2016 a izquierda autónoma y movimiento autonomista que jamás fueron investigados en tiempos en que no existían protocolos de acoso, continúa la publicación de Instagram la realicé a mediados de junio a mi círculo íntimo. Mi cuenta Instagram es privada, con muy pocos seguidores, pues son solo gente de mi, entre paréntesis, supuesta confianza. Continúa diciendo, alguien decidió trasgredir mi privacidad, sacar un pantallazo del mensaje y difundirlo sin mi consentimiento, con fines que desconozco. Yo jamás solicité su difusión, jamás autoricé una funa pública, ni el uso de mi nombre, mensaje o relato. Continúa con la quinta parte. Su viralización es un acto de vulneración a mi privacidad y autonomía, que me ha generado una alta revictimización. Nadie tiene derecho a divulgar historias de violencia de otras mujeres sin su consentimiento. Hacerlo fue un nuevo acto de violencia que gatilló una ola de acoso. Por eso, solicito que la imagen deje de difundirse en redes sociales. No tengo intenciones de volver a referirme a este tema públicamente. Si la actual orgánica política de Gabriel Boric quiere acarar los hechos y levantar algún proceso reparatorio, estoy disponible. Agradezco a todas las personas y organizaciones que me han dado su apoyo, anónima, privada y públicamente su sororidad me recuerda que nunca estamos solas para todas las que pueden estar viviendo algún acoso o violencia digital pueden escribir a y sale un un, un twitter, chanfle oiga pero esto se refiere más a la a la cosa digital que sufrió ella eh, no tanto la acusación que había hecho contra el guatón eh, Loyola. No, lo que pasa es que a ver, aquí hay que dividirlo como, como en dos partes. ¿Mm? Como Jamposo. <risa> o como el profe Nivaldo. O como el profe Nivaldo. <risa> Primero, eh, el Lalo me parece por lo que se cuenta acá, y, y, y por otro, de que en, en, en el año 2012, él mientras estaba estudiando en la Universidad de Chile, donde nunca sacó su título, él acosó a esta persona, y yo vi tweets que hablaban de que él era un cerdo machista, y que no le importaba a mujeres y que agredía verbalmente y hasta físicamente, hacía un da tipo corriendo mano. Y que ¿Ah, era un, esa? Sí, un chancho cerdo asqueroso, así le decían. ¿En serio? Sí, y que el 2012 fue denunciado, y que el 2016 también, ojo, que ya el 2016 Él ya estaba en la arena pública Entonces sí, por pues... eso fue denunciado al movimiento autonomista Cosa que no le hicieron caso eh. Y por eso Gabriel Boric también cambió de partido político ¿Antes de qué partido político era? ¿El partido sí. de la punta? Era del movimiento autonomista y después pasa a Convergencia Social Ah, ahí está Claro Después dice Las denuncias no fueron investigadas en ese momento Ya que no habrían existido protocolos de acoso para hacerlo Según explica los tweets Ahora eh, el acoso digital que ella está diciendo es porque ella publicó esto y saltaron todos como a decir: Ah, te queréis cagar al candidato y ahora venía a hablar así como maraca, culé. Ah, ya. Yeah. Ese fue, claro, obviamente ella se va a sentir revictimizada. Oye, estamos ocupando palabras progre, güey. Bueno. ¿Cierto? Esto, esto de la sororidad, güey. Bueno. <risa> sí, <pero. risa> Entonces, después dice: En el penúltimo punto, quien acusa aseguró que si la actual orgánica política de Gabriel Boris quiere alterar lo hecho y levantar algún proceso reparatorio, es disponible. Eh, platita, venga, platita. Ejale. Entonces, después, claro, obviamente todo esto va a ser borrado. Pero después aparece otra publicación. ¡Ah, y hay más! Sí, el 28 de julio Alondra Rellano le respondió a quien hizo la acusación por la misma vía ¿Sí? Desde la semana pasada que no hemos comunicado contigo y con canales hacia ti Para poner a disposición mecanismos de denuncia y garantizar su cumplimiento En arroba la convergencia nos tomamos en serio el asunto y estamos disponibles para iniciar un procedimiento Escribió la líder de Ciudadanos en un tweet que hasta el cierre de este reportaje sigue publicado Después dice Una cosa es no andar ventilando en redes sociales Y otra que nadie se haya comunicado conmigo Ni para un hola wow. Oiga, después, eh, bien fuerte todo lo que está pasando Alrededor del guatón Claro, después Emilia Schneider dice Los hechos son verdaderos wow ah, dice, dale. Más de mil retweets alcanzó a tener el comunicado De la denunciante antes de ser eliminado su cuenta de Twitter, casi tres meses después la masiva difusión provocó que figuras frente a Amplista reaccionaran ante los señalamientos. Emilia Schneider, presidenta de la fecha en el 2019 y actual candidata a diputada por Comunes, confirmó su veracidad y aseguró que trabajarían en una reparación para ella. Chuta. Dice. En el tweet ¿Se de ella la dice: ¿Seguimos? ¿Sí, la Mana larga es una compañera que conozco y es amiga, ya ha pedido encarecidamente que dejen de difundir su identidad y su testimonio sin su consentimiento, les importa a las denunciantes, infórmense antes de hablar, acá estamos trabajando para hacernos cargo, hace años de estas situaciones y después habla de que hay un tweet del 19 de julio del 2021 que dice, me informé bastante, es más, en su cuenta de Twitter declara que los hechos son verdaderos, viene ahí, apoyando a un FUNAO Y Mile Cheney le vuelve a contestar y dice, son verdaderos, nadie ha dicho lo contrario Y yo misma estoy trabajando con ella para darle una solución que ponga el foco en la reparación hacia ella Basta de exponer a la compañera Chumfley. O sea, ni siquiera lo desmienten No, nada Es, eh, es brutal Oiga, sí, pues. Oiga, profe, yo estuve haciendo la pega el fin de semana y mmm, fui a sacar unas cuñas a eh, el Movimiento Feminista eh, y eh, quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de este movimiento con respecto a este caso, ¿ya? Ah, genial. Y esas fueron las declaraciones del movimiento, pues, profe. Créeme que quedé impactado. Sí, exactamente. Tan impactado que no sé qué decir, güey. Pues. <risa> Estas mierdas no han dicho absolutamente nada. <risa> son de cartón. Sí, pues son de cartón, ven. Cuando le tocan de cartón. cuando le tocan a un candidato o a un compañero. Claro. Ahí no, pues no saltan nada. Mira, aquí tengo como la cronología de lo que ocurrió. Dice. Ah, ya, 2012 dice, De acuerdo con la denunciante, eh, perdón, de acuerdo con la denuncia publicada en redes sociales, en este año ocurrieron los hechos de violencia denunciados en julio del 2021. La, den la denunciante informa lo hecho a la izquierda autónoma. 2016, la denunciante hace el reporte del suceso en el movimiento autonomista. Después, en junio del 2021, se viraliza la primera acusación. Eh, realizada por Instagram es un cerdo que me acosaba dice el mensaje después el 19 de julio comunicado por Twitter de la denunciante se refiere a los hechos de violencia ocurridos en ese año y está disponible para un hecho reparatorio después se afirman que son verdaderos por Emilia Schneider el 26 del 7 dice denunciante en Twitter que nadie se ha comunicado con ella está indignada por el silencio después el 28 del, del 7 Alondra Rellano, Presidenta Ciudadano, eh, le responde que se van a poner en contacto. Después, el, en octubre, dice, el comunicado de la denunciante fue borrado en Twitter, misteriosamente. Y después el libro va a consultar los hechos y no hay nada. Y hasta el momento no, no hay nada. Y ese es el, el problema grande que hay. Porque yo vi varios tweets eh, también que habían otros que decían que sí que era verdad que Boric acosaba a la flaca ¿Eh? entonces chuta, es como... pero según esta cronología que usted leyó la flaca ya hasta la altura está como piola claro porque no quiere volver a ser eh, revictimizada yo igual lo entiendo porque imagínate si ella sale ahora a decir que... que fue lo o que pasó recibió con Boric no sé, no sé. ¿Ah? O, a lo, o a lo mejor una amenaza, porque como estos desgraciados funcionan. Sí, pues, pero es que a lo mejor también pueden que la hayan hecho una reparación, entre comillas, ya con algún dinerillo, algún chequecillo, algún chocoso, y, y se haya quedado piola. Y la gente, como están eh, en ese sentido busquilla, eh, haya encontrado toda esta información po, y la, ha hecho, la haya hecho pública. Mira, podría ser, podría ser. Pero sí, pues. de todas formas afecta harto esto a Boris, porque claro, después sale Boris diciendo, no, yo no hice nada. Ya, nah, pero los zurdos van a votar igual, profe, aunque sean guatón cochino Y eso es para peor Incluso, incluso, déjame buscarlo por aquí Que encontré un tuit que me recontra, cagué de la risa Ah, que dice, paso a leer Amigues Tuvimos una reunión programática con el comando del Gabo sobre las últimas denuncias de acoso sexual contra él que ejercieron ex militantes de nuestro movimiento y nos dimos cuenta que estábamos actuando mal al juzgarlo. Todos quienes conocemos al Gabo sabemos, que sabemos cómo es, errores los comete cualquiera, pero el fascismo no entiende razones y quiere condenar al Gabo pasando a llevar su presunción de inocencia como suelen hacer. ¿Y vos crees que soy huevo, no? <ríe> Calma, aquí se me fue, perdí. Por Natalia Valden y todo este, este una, Claro, una cosa así. La seca emmy Schneider se confundió al admitir que los hechos eran reales. Su teclado estaba defectuoso y terminó escribiendo lo que todos leyeron. Pero nuestro candidato no solo está 100% repartido del acto que nunca cometió. <risa> ¿Cómo es? <risa> Además, está en proceso de deconstrucción. Y cuando sea presidente, nos contará nos contratará como asesoras del Ministerio de la Mujer y promoverá todas las leyes feministas que tanto anhelamos. por ejemplo la ley amiga yo te creo que contempla penas de cárcel para todo hombre hombre quien... sin H con B corta exacto, que no milite en la izquierda y que sea afunado en redes sociales por actos patriarcales por último sabemos que el fascismo no tiene ética y el fascismo también es ejercido por mujeres que no merecen serlo como es este caso porque sí, amigues, también hay mujeres que mienten para perjudicar a hombres revolucionarios y deconstruidos como el Gabo pero para eso estamos nosotras compañeras porque gritamos fuerte, porque quitamos siempre, porque el patriarcado va a caer y para eso el Gabo es fundamental. Adelante compañero, la feminista estamos contigo, a mí ya no te creo. Eh, lo conocemos y sabemos cómo es, Boris presidente, Marichihueo. Marichihueo. Oiga, eh... <risa> me, me, me asombran algunos puntos de este Twitter donde dice que es, el teclado estaba defectuoso y terminó escribiendo todo lo que to, todos oyeron. Claro. <risa> y que, que el candidato está 100% arrepentido del acto que nunca cometió. <risa> ¿Cómo es eso? Ay, ay, ay. Mira, eh, hay otro que dice: interseccionalismo para jóvenes revolucionarias. Ah, estos nombres de mierda, güey. Bueno. Dice, Gabriel Boric, los protocolos que las compañeras feministas hemos trabajado durante todos estos años son claros. Michu, amiga, yo te creo. Deja ya de revictimizar y asume tu violencia desenfrenada contra las mujeres. Fuiste un cerdo, abusaste una y otra vez y no lo dejaste de hacer hasta que por suerte te deconstruiste al asumir la noble causa de liderar cambios estructurales. Por eso yo voto feminista, yo voto antirracista, yo voto Boric. Ya. <risa> Estas cuentan solo los chistes, pues profesor, claro. se disparan solo en la pata. Karen Espíndola dice, no podemos tener un macho abusador de candidato a la presidencia porque no es digno. Ah, pero igual votaré por él. Claro, una cosa así. sí. De <risa> verdad, esto ya al final se le terminó escapando la manos porque tú caché que cheque, estos viven de redes sociales. Sí, pues obvio. Y el tema de las redes sociales es que ay ay ay ay ay ay. Estos locos no pero... saben. ¿Y con qué cara el Boric entonces le saca gas en algún debate del tema de hacer negocios en Panamá, si él tenía unos chanchullos escondidos eh, bien oscuros y bien cochinos? <ríe> es la izquierda haciendo izquierda. Te pillamos padre. compadre. Sí, Felipe Zúñiga dice, qué horrible el manejo que hace el Frente Amplio sobre las acusaciones de abuso sexual contra Boric. ¿Cómo se llama la hora? Feminismo por conveniencia. Eso. Sí, po. Y aquí cuando colocan lo de Emilia Echenedes que dice que son verdaderas, nadie ha dicho lo contrario. Con las acusaciones de... contra Gabriel Boric. Ah, yeah. eh, El silencio es cómplice. Después pues dice: Boric niega acusaciones de acoso. Manifiesto no haber realizado lo que se me señala. Y estoy muy arrepentido por ello. <risa> <risa> o sea, tendría que haberlo hecho, güey. Claro. Eso está, está, está, está queriendo decir. Sí, El candidato, para que hable con razón. El, el candidato del Frente Amplio y Partido Comunista acusado de acoso sexual contra compañera de la Universidad de Chile. La denuncia fue validada por Emilia Schneider, expresidenta de la fecha y actual candidata diputada del Frente Amplio. O sea, es que se la están validando. Entonces, chuta, es como. ¿Qué, qué, qué mierda, o sea. Bueno, pero igual, si el guatón se sabe que es cochino, pues profe, si eh, chutea con las dos piernas, ¿para qué andamos con cosas? Ves que eh, él igual había confesado que también se comió a un compañero o algo así. Ah, ¿verdad? Sí, pues, que había dicho eso. Sí, pues, le gustan dos de ripio por una de arena. <risa> entonces, claro, y esto también le ha traído cola a su, a su campaña. Entonces, desde el comando ya están saliendo a, a ver cómo, cómo van a frenar esto. Y aquí tengo un, un documento de la tercera que dice... Eh, ese fue el momento el, a las 19.45 del miércoles 10 de noviembre. Ese fue el momento en que, explican en el comando Gabriel Boric, la burbuja se reventó. En el equipo el abanderado presidencial marcan esos minutos como el punto en que la reparación de una antigua acusación de acoso en contra del actual candidato a diputado ya se había instalado en las redes sociales y por lo tanto le tenían que salir a hacer frente. O sea, me encima estaba violita Pero usted, ¿de qué le vaya a afectar tanto? Mira, bueno, hay muchas feministas que, que va a preferir votar por cualquier otro candidato en vez de Boris No digo no que sea. esos votos vayan a casa o así, chel, Pero van a preferir votar por el Arte o, o no votar simplemente, no ir a votar Que votar por él No por sé, ahí. profe, yo creo que la mayoría de las feministas van a dudar de todo esto Van a pensar que es una... Que es un tongo, ¿Y, una, ¿y dónde está la amiga que, yo te creo? Que es un tongo, que es una maniobra de la derecha De la derecha, de la derecha Claro eh, no sé, pero no creo que le vaya a afectar tanto dentro de su círculo O sea, la gente obviamente que no es feminista y que está un poco más neutral Sí, a lo mejor puede tomar un poco de, de decisión con este tipo de, de casos que le afecta Pero su núcleo interno, como la feminista, o digamos su núcleo que lo apoya la verdad es que no va a tomar una decisión muy diferente a la que ya, ya tienen. Claro, acá dicen también, según explican en el comando de Boric, la idea era salir por arriba y contener un eventual flanco en los días previos al debate del próximo lunes, en que tanto el candidato a prueba de dignidad como sus contendores se juegan todo por el todo. A todo esto se sumó que otros abanderados y representantes de otras candidaturas ya estaban comentando el tema y pidiendo explicaciones. Es obvio, este lunes van a ser mierda. A Boris con el tema de la acusación. Oh, ¿Sí? pobrecito. No quiero estar en sus zapatos cuando esté al lado de Cast. Mira, dice. No obstante, según reconocen en el círculo el candidato, la respuesta a un tema así tenía una complejidad mayor que podía limitar sus reacciones. Según las mismas fuentes, los supuestos hechos habrían tratado de miradas lascivas o comentarios oh. sexistas. Situación que, no obstante, tampoco podrían minimizar. Sería ir totalmente contra la lucha feminista, desestimar cualquier acusación. Claro que, mira. Aquí es donde al final terminan pegándose en sus propias patas, güey. Sí, pues. Po. Porque claro, ellos eh, hablan de que, de, de que todas estas cosas que, que no se pueden eh, permitir, pero ahora que les afecta a un candidato a ellos como chuta, ¿no? pues A ver, ¿qué hacemos? ¿La paramos o no la paramos? Entonces... ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues se van a colgar, se van a descolgar de esto, porque pueden decir ya, lo vamos a perdonar. Pero quién ¿quiénes son ellos para perdonarlo? Son eh, los zurdos. <risa> claro, entonces... Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. No, la tiene complicada el guatón. ¿Ve? ¿Eh? A ver, por cochino le pasó, po, por andar probando. ¿eh? Claro, y ojo que también están diciendo que lo quieren llevar al Tribunal Supremo del partido, ¿cachai? toda la cuestión. Pero también dice que no existe una denuncia presentada al respecto. Porque claro, la flaca ya no quiere saber más con la cuestión. Pero, ¿y, sí, pues sí, ¿y la dónde flaca debe estar está pero sin mi duda no estaba, pues, profe. O, ahí un, yo, o usted no oyó las declaraciones que yo saqué de la cuña de, de los sí, feministas. Pero, sí, pues, Tiene que escuchar bien ahí. Claro. Ese, ese, que se me fue, se me fue. Sí, por Y por. ojo, que a Boric también se le abre otro flanco. O sea, si tiene una mala cuenta, de gracia, o Sé sea, que me llega a dar hasta penita, weón. Bueno. No, a mí no me da pena este weón. Bueno, que me da pena. Po, chino, mierda. <ríe> es como. Eh, ¿Estáis recibiendo de tu propio merecido? ¿De tu propio chocolate? De ah, tu propio chocolate, no sé. Po, ¿eh? Porque el domingo pasado se realizaron elecciones libres, eh, democráticas y limpias, como corresponde en Nicaragua. ¿O no? Exactamente. ¿O no, po, ¿O no fue así? Pero fueron limpiecitas, ¿pues? Bueno, estaban los eh, siete candidatos de la oposición detenidos, pero fueron limpias. Ah, ya los bañaron antes de que. <risa> sí, pues los bañaron en la cárcel antes para verla por la tele. Ah, ya, ay, ay. Y se presentaron como dos o tres candidatos, pero eran amigos del huevón, pero está, fueron limpiecitas. Ah, ¿Ah? como para justificar la farsa. Sí, pues. Pero si el Partido Comunista lo dijo, que fueron elecciones libres y limpias, pues por, por No hay que creerle a los comunistas. <risa> <risa> Eso es una elección ya bien aprendida. <risa> sí, pues. Oiga, pero esto, es soperuta, ¿no? por no bueno, decir otra cosa, eh, le dieron una carta eh, <risa> con una declaración en la cual varios dícolos se descolgaron de esa carta claro, es que obviamente el partido comunista como siempre lo ha hecho, salía a respaldar al gobierno de Daniel Ortega, que está haciendo las transformaciones que el pueblo de Nicaragua necesita y bla bla bla bla y todas esas cosas exacto pero hasta la OEA hoy día dijo que las elecciones habían sido trucha y que, y que no las validaron, pero para los comunistas esa es la verdadera democracia entonces los dícolos, entre comillas eh, <risa> Porque dice, PC y otros colectivos de izquierda defienden a Daniel Ortega y critican a la cancillería chilena. Y salta Camila Vallejo diciendo, esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido. Condenamos la violación a los derechos humanos en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro presidente. Y él será quien defina la política exterior del gobierno de apruebo de dignidad. Toma. Toma. Así como... En tus sueños. Pegándose una voltereta increíble. Oiga, pero la camelita eh, se descolgó entonces de lo que dijo el propio partido Claro O no fue el partido, sino que fueron algunos eh, históricos del partido la, ¿Solamente? la vieja escuela, pero es que la vieja escuela todavía tiene peso Sí, pero como le digo, ¿no fue el partido como tal el que llevó esta carta? Sí, sí, fue el partido el problema es que después se quisieron desconocer Porque Boric sale diciendo así como No, no, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó en Nicaragua Y entonces Boric invita al PC a retractarse Ah, y ahí empezó la camitita y empezó la cara a seguir Claro, porque le empiezan a preguntar y Boric así como Ya, ¿qué pasó acá de nuevo? Así como, puta, los mis amiguitos sí. que tengo Dice, yo invito al PC a retractarse del apoyo A la situación que se da en Nicaragua Lo he conversado con varios militantes del PC Y la verdad están bastante sorprendidos Porque la verdad, esta no fue una declaración Que se haya conversado al interior del partido sostuvo. Del mismo modo añadió que no me cabe ninguna duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no está de acuerdo con lo que se metió ahí. Es como... Ya, es, ¿y con qué están de acuerdo entonces? Es como yo no estoy de acuerdo con lo es? que pienso Claro A lo que ha dicho que Pero que en Nicaragua no se vive algo tan diferente como a lo que se vive en Venezuela, ¿o sí? No, se vive muy parecido. Es demasiado parecido. Sí. Y a lo que se vive en Cuba también Sí, y por eso la prueba el Partido Comunista Por eso. Entonces... Cualquier cosa que pase en Venezuela ellos la aprueban o la apoyan, cualquier cosa que pase en Cuba también la aprueban o la apoyan, pero en Nicaragua no. Es que supuestamente ahora son violaciones a los derechos humanos y que no fue democrático la, la elección. Claro, pero en un primer momento decían que sí, porque el, el, el pueblo fue y escogió libre y soberanamente al presidente. Ah, claro. Bueno, ahí tenemos también una foto por la eh, Carol Cariola y este pseudo presidente elegido democráticamente en Nicaragua, ¿cómo se llama? Y, eh, Ortega. Eh, Ortega. ¿eh? Que les metió el voto en el Ortega a claro, todos. Claro, no, eh, oye, dice así: dice así como feliz con el presidente Ortega y vamos continuando con las transformaciones que, el, que, el, que el Latinoamérica necesita. O sea, son partidarios completamente de ese régimen y ese es un flanco que también se le abrió y que lo van a atacar en el debate. Aunque él puede claro. decir que él, él, él no es comunista, él es de ciudadano, que el Partido Comunista está en su bloque, pero que, bueno, ese compa ya está muerto. Sí, pues. No más no, le han avisado Ortega habrá visto estas declaraciones, se le habrá roto el corazón. No creo, la verdad. Yo creo que debe entender ¿No? que es una, es una medida para, para poder llegar al poder igual, así que no le va a dar tanto color. Pero bueno, o sea, es de verdad, es sorprendente. Es sorprendente lo que pasa acá, como no la verdad es que no es muy sorprendente, profe, porque estos como son tan maquiavélicos, tienen que hacerlo estas jugadas. Sí. pero es que ya se habla de, de, de rebelión. Dentro del partido. Sí. Lo que pasa es que el Partido Comunista siempre se ha caracterizado por ser súper disciplinado. Claro, pero disciplinado no significa que sean inteligentes, Exacto. profe. No ellos, e ellos no, ellos no cuestionan, ellos simplemente acatan. Exacto, pero ahora hay díscolos. En, en... Mira, el, el que colocó el Twitter fue eh, Juan Andrés Lago, encargado de Relaciones Políticas y miembro del Comité Central de la Colectividad. <ríe> Eh, eh, eh, eh, eh, eh, no lo sé, no lo sé, Rick. Sí, entonces. <ríe> dice, Carlos, Carlos, le pone. Ante la polémica sobre declaración de Nicaragua, no la conocía y personalmente no la dieron Tengo la convicción de que Gabriel Boris, como futuro presidente, tiene en sus manos la responsabilidad de llevar las relaciones internacionales del país y lo respaldaremos ante ello. Mira, todos respondiendo lo mismo. Sí, pues oh, todo. ¡Qué casualidad! Oiga. El meme humano dijo algo respecto a esto, ¿no? ¿Cuál de todos? <risa> Florencia Lago. Ah, Florencia Lago. Eh, Tiene que estar por acá, yo creo que sí. A ver. Sí. A ver, a ver. Caro Cariola. Claudia Pascal. Todos diciendo exactamente lo mismo: que él va a ser el presidente y él va a dar. No, no la tengo acá. Pero lo más por lo que. El meme. Dice. El meme humano estuvo diciendo que Piñera era un dictador, que la gente estaba luchando contra las fuerzas armadas en las calles y que la represión era grande en Chile y que ojalá estuviéramos como Cuba y Venezuela porque estaríamos harto mejor Y justo ese día sale Boric a apoyarla y es como ya... O sea, si te digo, <risa> se están pegando balazos en los pies, los desgraciados, de una forma increíble, o sea, le están dejando en bandeja, incluso ya hay una teoría de que Sitchell pueda remontar y que pase el con casa la segunda vuelta. No lo creo, la verdad. no, cree, no mujer? lo creo. Y una teoría que anda, no. pero no, no lo creo, ni cagando No, para mí eh, Sichel es como un muerto andante. Sí, sí. Es un zombie. Y si votan por él, son bien hueones. Sí. Claro. <risa> <risa> Entonces lamentablemente, mira hasta la Yana Proboste sale a sacar provecho La Yana Proboste Dice, Yana Proboste califica a Boris como de extrema izquierda y cuestiona al PC por declaración sobre Nicaragua Jackson en gripe ah, que si gobernó hay... con el partido durante cuatro años Esos son manotazos de abogado en todo caso sí. eh, Para pa poder sacar provecho de donde sea sí. Porque ya saben que no, no van bien en las encuestas o tienen pocas probabilidades Entonces no hay en qué hacer como para pa cagarse al otro aunque sea del partido Del mismo partido político Bueno, en este caso Boric y la Proeste No son del mismo partido político Pero son de la misma idea política Claro <risa> Y obviamente También de la UDI Salen a pegarle palo Mientras la izquierda Felicita sí. a Ortega Nos gustaría saber Si gobernará Boric O el PC <risa> Claro <risa> No, sí, de verdad Boric Yo creo que esta semana Mira, lamentablemente No hay encuesta En esta semana para ver la caída que se tiene, porque yo creo que tiene que haberse pegado una caída de 3-4 puntos, por lo bajo Y no estoy diciendo que esta Oye, la, la, la capitalice otro candidato Sino que simplemente gente que estaba con él, no va a ir a votar Puede que sí, puede que ya no vaya a votar, de hecho Boris se había venido estancando hace rato Sí, es que, como te digo, venía dándole eh, palos de ciego Todo va a depender lo que haga este lunes en el debate Para él va a ser fundamental el debate Y vamos a ver si no le juega, tiene que estar tranquilo para que no le juegue en contra o sea, va a tener que dar muchas explicaciones De su, Imagínese, de su programa no, cero. no no puede dar explicaciones Y más encima no tiene las cifras No, está cagado No, sí, de verdad está cagado ¿Ah? el Don Gualo. Pobrecito No, sí, de verdad Hasta ternura me da sí, un poco Y lo más cómico es que sale hasta acá Hasta acá Después, pues, así como eh, Tomando los tweets de Camila Vallejo De la Carol Cariola Y otros grandes próceres del Partido Comunista Antiguo Donde salían defendiendo a Noriega O sea, a Ortega donde salen defendiendo a Fidel Castro y los demás, y dice así solamente, cuéntame más, así como. <ríe> y listo, y los dejo ahí, pero. Eh, complicados. complicados Hoy también está complicado el Gotemperor ah, Emperor. ¿Por qué? qué? ¿Qué le pasó al Gotham Emperor? Hubo una entrevista con medios internacionales. ¿eh? y ¿Sí? ¿CNN? No, no, para la prensa internacional. Así como de, de distintos países. Y se mandó una frase que la, la tergiversaron de todos lados. A él se le está preguntando por eh, Ortega precisamente la elección en Nicaragua Y la comparan con la elección que con Pinochet en este caso ¿Ya? Y eso, esa comparación la hace el periodista Entonces él dice, bueno, por lo menos con Pinochet no se metió preso a la oposición y se permitió un plebiscito libre donde todos pudieran hacer campaña Y él entrega el poder y gobierna a la persona que se lo electa Y dejó la cagada con eso, saltaron todo Pero eso fue la verdad, no más por profecía Eso es lo que le pica en el fondo a los zurdos A los zurdos le pica que Pinochet no haya salido como un dictador Que, no sé, pues lo hayan sacado con algún tipo de proceso O no le hayan hecho un, un nuevo golpe eh, Porque el viejo al final entregó el poder de manera democrática eh, Permitió que se hicieran... Eh, elecciones permitió que se hicieran eh, eh, promociones, digamos, o, o que se hiciera este mismo, la campaña. Claro. Entonces, ¿es verdad lo que es se sí, el Sí, es que el problema es que, como te digo, lo tergiversaron y empezaron a decir Ah, entonces usted está validando la dictadura, usted está validando a todos los muertos de la dictadura. <risa> y saltan otros diciendo, ¿cómo que no se encerró a la gente? Si hubieron cuánto, cuánta gente que murió... Eh, por pensar diferente, cuántos presos políticos tuvimos durante la dictadura y empezaron a tirar, o sea, sacaron completamente de contexto algo que eh, que Kass se refería solamente a la elección del 88 pero es que van a aprovechar, profe, cualquier instancia Para sacar de contexto, sí. contexto Entonces digamos. sale a hablar, por ejemplo, la vocera De Cas, Macarena Santelices eh, Y que va a defender al candidato Dice, en el marco de las declaraciones del la abanderado del Partido Republicano, quien sostuvo que en la dictadura De Augusto Pinochet se hicieron elecciones Democráticas y no se encerró a los opositores Políticos, verdad? es verdad sí, pues sí, Ahí verdad. estaba Elwin Ahí estaba Vichy uh -huh. y ahí estaba Frafra y estaban Exacto. todos los demás que se postularon al Congreso Y no se apresó a ninguno, no no pasó nada Después dice La izquierda y los medios manipulan una respuesta Para revivir a Pinochet que murió hace 15 años Y tratar de influir en la elección Manifestó la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género Pero si eso es verdad, pues profe ¿Qué, qué es lo que Caballito bate que tiene la izquierda? Los claro, sordos. Pinochet ¿Ah? soy, soy víctima del ¿Sí? golpe, ¿Ah? soy víctima del dictador Esa es la única wea que tiene como eh, Digamos, discurso Pegado, y que tienen que siempre Repetir y sacar a relucir en cualquier Oportunidad Claro. Después dice, el domingo pasado, el dictador Ortega fue reelegido y los candidatos de oposición Estaban presos, aquí en Chile Hace 32 años, Patricio Elwin Fue candidato, compitió, ganó Y fue elegido presidente, esa es la comparación Agregó, ¿Sí ¿está, ¿sí está claro? Además, Antelice cerró sorbellando que la elección del próximo domingo no es sobre Allende y Pinochet, es sobre el futuro. ¿Y quién es el más capacitado para recuperar la paz, el orden y el progreso? Y ese es José Antonio Cast. Exactamente. Entonces... Vía Chile. <risa> entonces, claro, Claro, es que lo está sacando no, hasta no, pero... Matamala. Bueno, que Matamala aún... Un... No, Matamala creo que le dedicó una columna como de tres páginas a, a Cast diciendo que era ya lo último extremo. Pero usted sabe cómo es Matamala, po. ¿Ah? le gusta llorar por los zurditos, le gusta llorar por toda la gente que está pasando hambre en África y en todos esos países, eh, pero él va a comer a por Río, po. no baja no, pa de, de, de, de Siguro que viene eche abajo. Ya y me aburrí también de hablar de este método. Y <ríe> vamos a una pausa mejor, profe, y ya volvemos con más de Capital de los Simios.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 Oh, oh yeah. complicado programa este sí pues profe ha salido difícil pero lo vamos a sacar adelante Sí, ¿eh? hemos tenido que tomar bastantes decisiones complicadas sí, exactamente <risa> ok uh... estuve soñando referente a todas estas complicaciones estaba soñando hace rato 2 más 1 2 más 1 2 más 1 y fui al doctor ya y le pregunté qué es lo que era me dijo estrés. Ah, para <risa> paz. Me imagino que por ahí va. <risa> claro. Oh, yeah. Oiga, ¿tú? el que no está estresado sí es colocolito. Uy, uh -huh. ¿Ah? sí, está más que estresado ahora pues, viejo. ¿Cómo que estresado? Si le regalaron un, o sea, no le cobraron un petalazo. Ah, verdad, sí. Y era en el minuto ochenta y tantos. Exacto. Po. El otro le faltó sacar la cuchilla para ponerle la puñalada <risa> nomás, <risa> algo. Oh, Hoy está caliente todo el... adentro del área. Sí, está caliente el torneo, loco. Empata Colocolito a cero, Lacato 0 Lakato gana 2-0 de visita en la Serena Y quedan empatados en puntaje A dos fechas del final Mira tú Oh, y Lakato, como dijo que salió Ganó 2-0 en la Serena 2-0, así que está calentito el campeonato Sí, y si los dos desgraciados llegan empatados Se van a un partido de definición único Ese sí que va a ser épico O oh, podría ser Ganará Colocolito en el último minuto No como sé lo hizo en, eh... ¿Fue en el Monumental o fue en San Carlos que ganó? En monumental. Está monumental, en monumental sí, sí. Pero lo más cómico es que el, el Colo el año pasado peleando descenso, ¿no? Que este año peleando ¿Sí? la promoción con el lado de Conce. Y, ah, de veras. Po? Sí, y ahora peleando el título. Mira, la vuelta a la vía. Oiga, y la U sigue ah. sin... Eh... Eh, o sea, la U sigue pidiendo que haya un estallido 2.0, ¿no? Claro, lo único que quieren es un estallido 2.0 Porque en este momento todavía están en zona de promoción No juega su partido del día lunes Contra Higgin en Playa Ancha Así que hay que ver Hay que ver también qué hace Guachipato Si Guachipato gana y la U pierde Manda la U a la zona de descenso directo ¡Ándale! Sí, a, así de complicado está Y a solo ¿Y tres fechas para eh, ello Tres fechas solamente sí. oh, A los potreros me van a tener que ir a jugar Sí, el que resucitó de los potreros es Coquimbo Unido que fue campeón. <ríe> Lamentablemente, güey. Bueno. ¿Por qué él dice lamentable? Chaguito se quedó en la B, no, todavía tenemos una posibilidad, todavía. Pero, ¿Sí? mira, partió el, a la misma hora del partido, si el Chaco ganaba y Coquimbo empataba o perdía, el Chago era el campeón y ascendía. Minuto 25, una salida mala del defensor del Morning y Temuco empieza a ganar el partido 1 a 0. Mientras tanto, en Concepción, Fernández Vial le ganaba con gol de Kevin Harbottle a Coquimbo 1 a 0. Y era como, puta la wea, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y no, termina empatando Coquimbo y después al último minuto hace el gol 2-1. Y ya con ese resultado, si Coquimbo ganaba, pasara lo que pasara, eh, ascendía como campeón directo. Ah, ya. Yeah entonces no hay posibilidades por ahí por por que tenga el Chago o sí. nos queda la liguilla la liguilla la li se va a jugar entre Copiapó Temuco Santiago Morning y Puerto Montt. el partido va a ser eh, Copiapó Puerto Montt, Temuco Santiago Morning y de vuelta los que ganen de estas dos llaves se van a enfrentar entre ellos y el que el que salga ganador de estos cuatro se va a enfrentar al al equipo de primera división que vaya a la liguilla en este momento es la U a ver, hay que enfrentarse contra la U. o sea nos quedan Cuatro, seis partidos para ver si el Monen llega a la a primera división. Ya la U no mete miedo para nada. Tú. No, pero el problema es que no es, no es que sea la U, que sea Guachipato, que sea Curicó u otro equipo que, que pueda jugar mejor. Hoy, ah, hoy yeah. día los de Curicó jugaron bastante bien contra el Colo, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, a todo esto, para que la gente sepa, estamos grabando un programa día domingo. Exactamente, pues, profe. Oiga, eh, también lo importante es que Chilito va en ascenso, la selección. Oy, oy, oy. El sueño el pibe, tres partidos ganados consecutivos hace ah, en sí, pues. Sudamérica. Bueno, aparte de Brasil y Argentina. ¿Mm? Nos tienen zona de clasificación, loco. Eso sí que es bastante épico. <risa> ¿Vio el meme de la Kenita que decía, "A las artes supe que ya has ganado tres partidos"? <risa> <risa> ay, ay, ay. Mira, en este momento va Brasil con 34 puntos clasificados Nada más que hacer. Argent Nada más que hacer. Sí. Argentina con 28, yo diría que prácticamente clasificado también, virtualmente clasificado. Después viene Ecuador con 20. Chile con 16 en zona de clasificación en el cuarto lugar y con, y con diferencia más uno. Después viene Colombia con 16 Con diferencia menos uno en el quinto lugar Iría al repechaje Uruguay con 16 y diferencia menos 4 Estaría quedando fuera Perú con 14 y menos 6 Paraguay 12, Bolivia 12 y Venezuela 7 Oiga, quedan muchos partidos todavía para definir eh, los cuatro que van Quedan apenas cinco partidos Ah, ¿Se termina de qué fin de año, digamos, la clasificación o va a seguir eh, parte del próximo? Va a seguir en el próximo. De hecho, queda... A ver, sí... No, miento, quedan tres partidos. A ver, uno, dos, tres... Ah, no, más los ¿Lo de aseguro, visita. No, sí. no, no, son cinco, considerando los de visita, sí. Sí, pues tienen nos tres. Nos toca con Brasil y Argentina también. Sí, mira, a Chile le toca ahora, con Ecuador de local. Después, en enero, el 31 de enero, nos toca con Argentina de local, que están pensando en llevar el partido a Calama. ¿A Calama por sí, qué Calama? Porque los argentinos se apunan en la altura, no, no pueden jugar en la altura ¿Ah, sí? Sí, les va súper mal Después nos estaría tocando con Bolivia de visita en la altura también, en La Paz Pero a Bolivia, a Bolivia se le gana, o sea, históricamente le hemos ganado en La Paz bueno, sí, pues hicieron la hazaña de ganar en Paraguay igual, que es claro. un, eh, un lugar bastante difícil como para poder también ganar. Habíamos ganado tres veces esta es la cuarta. No sé si ese gol de Alexis fue chiripazo o lo estuvo practicando. Yo creo que sí, fue de práctica. Yo creo que patea el arco, yo creo que patea el arco. Sí. Sí. Y después nos queda en marzo ir a jugar contra Brasil, ay ay ay, donde, donde nunca hemos sacado ni siquiera un empate. Y no, ahí ya tendrían que hacer una hazaña sí. fabulosa. Y después recibimos a Uruguay acá. Ah, pero el uruguayos le, eh, le mostramos al Guaso Isla, a Jarita y... A Jarita, era? claro. El problema es que con Uruguay yo creo que vamos a estar peleando palmo a palmo el, el, el, el, el repechaje o el cuarto lugar. Entonces, ese partido sí o sí hay que ganarlo. Bueno, partiendo de la base que hay que ganar el Ecuador, obviamente. Bueno, sí. Hay que ganarle a Bolivia afuera. Se podría perder con Argentina y con Brasil, pero ganando los otros tres partidos nos quedamos con 25 puntos y podríamos clasificar. Oye, está entretenida la eliminatoria, profe. Pero Chile revivió con todo. Con sí, todo. Sí, pues. Esperemos que este próximo martes ya también tengamos un triunfo. Sí, y ya tenemos otros países clasificados. ¿Como cuáles serían, profe? Como por ejemplo, en la, en la UEFA, que ya está definieron prácticamente, les queda el partido, algunos grupos les queda el partido de mañana. Pero, por ejemplo, Serbia elimina a Portugal en el último minuto y lo manda al repechaje. Oh, Cristianito se quedó sin ir al Mundial. Y de local. Se va a tener que nacionalizar. Ah, pero él tiene doble pasaporte. voy sí. pues puede ir por la selección española. Cristiano Ronaldo no, emputecido porque pierden en el último minuto, le hacen el gol y los dejan afuera. Serbia con 20 puntos, Portugal con 17. Y Portugal estaría yendo al repechaje. En el grupo ah, B. Pero queda el repechaje. Sí, todavía. queda al repechaje. En el grupo B, España clasificado y Suecia con 15 al repechaje. En el grupo C, Italia y Suiza. Están empatados en puntaje con 15 puntos. Y no hay nadie más que los pueda pillar. Ándale. Sí. Eh, Italia va a jugar contra Irlanda y Suiza tiene que jugar contra Bulgaria. O sea, los dos pueden ganar. La diferencia es que Italia tiene más 11 y Suiza más 9. O sea, si los suizos se mandan una goleada, podrían dejar a al italiano en repechaje. Ah, estaría interesante. Sí, eh. para que... Imagínate, perder un, un segundo mundial consecutivo sería brígido para el italiano. Claro. Grupo D, Francia con 15 puntos clasificados. Después está Finlandia y Ucrania. Finlandia, Finlandia con 11 y Ucrania con 9 El problema es que Francia juega con Finlandia Es complicadito ahí Y sí. Ucrania va a jugar con Bosnia y Herzegovina Así que Ucrania lo más probable es que gane Y va a estar complicadito ahí A lo mejor Finlandia se queda afuera en, en el grupo B Bélgica está clasificado con 19 puntos Gales lleva 14 Y tiene que jugar con Bélgica El problema es que la República Checa tiene 11 puntos Obligada a ganar Pero juega contra Estonia Si no le ganáis Estonia es porque soy muy malo Entonces un empate clasificaría a Gales Pero tiene que empatar contra Bélgica Es complicado claro. En el grupo F, Dinamarca 27 puntos, Escocia 20 y ya están listos. Dinamarca al Mundial, Escocia al repechaje. En el grupo G, Holanda o Países Bajos 20 puntos. Estaría yendo al Mundial, pero, pero, pero, tiene que jugar con Noruega que tiene 18. Si Noruega le gana, podría dejarlo afuera del Mundial. Ah, en esa. Sí, y Turquía juega con Montenegro que tiene 12 puntos, que también tiene 18. Entonces, entre los tres uno va a quedar afuera, y podría ser Holanda, o para los Países Bajos, así que bájale. Ese grupo sí que está apretado. Sí, está bien apretadito, profesor. Grupo resuelto, Croacia 23 puntos, Rusia 22, y mandan a Rusia en el último minuto también a jugar el, el repechaje. Ah, entonces los hijos de Putin todavía no están Ta claros, claro, tan claros, van. Claro, están chistes los hijos de Putin. E Inglaterra 23 puntos, Polonia 20, y juega Inglaterra con San Marino, que es imposible que pierda. que San Marino es la selección más mala del mundo es <risas> la última del ranking FIFA es la más mala del mundo, la serenísima De hecho, esa puede dar la sorpresa profe a lo mejor llegan todos los jugadores de Inglaterra curados mira, tiene de 9 partidos jugados tiene 0 ganado, 0 empatado 9 perdido, un gol a favor 36 goles en contra <risas> no, imposible que le gane Inglaterra imposible que le gane Inglaterra de hecho, ah, hecho si, sí, juega de local y cuando fue a jugar con Inglaterra, perdió 5-0 Va a ser como un bonus para el ataque. Sí, entonces los polacos bueno, los polacos se van a quedar con el pase al, al repechaje. Por otro lado, Alemania ganó su grupo con 27 puntos y Macedonia del Norte. Mira. ¿Macedonia del Norte? Sí, la, el país de las no, fotitas. ¿En serio? <ríe> sí, quedó con 18 puntos y eliminó a Rumania. Toma. Mir. Así que Macedonia del Norte va a los playoffs también para. Para ver que si logra clasificar o no Así que ¿Qué? esos son los países que ya están clasificados junto con Brasil y Qatar bueno, Así que vamos a tener más clasificados durante esta semana Entretenido, profe, la eliminatoria, eliminatoria sí, para el mundial Ojo, eh, ronda deportiva Boston College se tituló campeón del voleibol femenino. Deportes Valdivia fue campeón del futsal femenino. Le ganó en la final a Santiago Monin 1-0. Puta madre, bro. De nuevo, sí, <risa> estamos salados, En la Copa Libertadores Femeninas que hemos eliminado en fase grupo Santiago Monin y la Chile. Todo mal, todo mal ahí. Pero por, Chuta, lo, pero por lo menos están llegando instancias definitivas, que eso es, lo, eso es lo importante. Bueno, sí. ¿Y qué más de deporte? Así, deporte importante, no. Nada más. Nada más. Nada más. Nada. Solo de este deporte. Destacar que Jado está feliz porque Deportes Recoleta ascendió a la primera vez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 Ahí también tenemos la televisión argentina, profe, y que pueden seguir, bueno, ya a esta altura van a estar cerrados los comicios, pero eh, te, habían noticias interesantes de las elecciones allá. Sí, la, podríamos decir derecha ya, sí. Le, está, sí. le está dando una sorpresa y una paliza al, al kirchnerismo. El pacto Juntos por el Cambio en este momento tiene el 41,99% de los votos, el frente de todos el 32,88 y los provinciales un 6,75 que lograron dos provincias pero lo más cómico de esto es que el kirchnerismo va a perder seis de ocho provincias Ándale, Ándale. casi todo el país Casi todo el país, sí, efectivamente, entonces están súper complicados eh, Con esto perdieron el control de la, del Senado y perdieron el control de los diputados Donde tenemos uh. una gran y, y potente sorpresa Porque, ¿cu cuál, es, ¿cuál es su slogan? ¿Usted lo conoce? ¿Ah? ¿Cuál es el slogan de este caballero? ¿El eslogan. Sí la libertad avanza. La libertad ¿viva avanza, la viva la democracia, viva la libertad. Exactamente. Eh... tiemblen, <risa> Claro. Tiemblen <risa> zurdo, empobrecedores. <risa> Exacto. Claro, porque en las pasos mi ley había sacado un 13,66 y ahora saca un 17%. Oh, buena, profe. Entonces ya está pernado en eh... sí. el Senado. ¿Era Senado, diputado? Qué estaba... Este va el, como, como diputado. Ah, bueno. Entonces está dando paliza, está entrando sospechosamente porque hay que decirlo a ver eh, mi ley es como si fuera republicano está como fuera del pacto de la derecha tradicional pero la gran diferencia es que los argentinos tienen en su ADN el surderío o sea los argentinos sí que son surdos sí, o sea el argentino está acostumbrado a vivir de subsidios de bonos de ayudas del estado claro. y por eso se ha vuelto tan eh, zurdo, digamos, el argentino en promedio claro tan dependiente exacto pero Acá, mi ley con un 17%, o sea, es una votación increíble, un 17,03% la que obtuvo mi ley. Y, oiga, buena campaña sí, hizo entonces el, el Y, se, conf, y se, con, eh, se confirma como la tercera fuerza dentro de Argentina, entonces, wow, es súper potente lo que están haciendo los muchachos, de, es, desde acá todos los parabienes y felicitaciones y que, bueno... Ahora prometa lo que cumplir. Esto le podrá <risa> dar alas a Expert para que después se, pre se presente una eh, elección presidencial. Mira, podría ser, podría ser, pero yo creo que todavía son bajos. O sea, con 17% no te alcanza, no te alcanza. No, claro, obvio. Entonces el, bueno, juntos por el cambio. Imagínate, en la provincia de Buenos Aires sacó el 47%, que es la, que es la oposición y el Frente de Todos o de todo le faltó decir que es el Kirchnerismo un 25,10, o sea, es paliza. Sí, pues. Qué bueno que eh, Argentina despertó. Sí, bro. Argentina despertó, ya están de buena el forma. El 99% en las mesas escrutadas. ya esto es irremontable. Qué bueno, bro. sí que. los argentinos sí. que se pegaron la alcachofa. Sí, por fin, ya, ya era hora ya. Y mira, y votaron más de 24 millones de personas. Mis. Sí, harta gente, harta gente. Harta gente. Buena, buena, sí. excelente, profe Oiga, ¿eh, ¿nos tiene alguna recomendación para esta Uy, semana? Uy, sí, sí, sí, sí Lo he esperado durante muchos años, por lo menos por mí ¿Ah, sí? sí. ¡Volvió Doctor Who! ¿Y en forma de fichas? En forma de fichita, la mejor serie del mundo mundial No, oh, volvió a terrible potente, pero terrible potente En su temporada número 42 No, temporada número 13 de la nueva era porque la hora. So ah, 13. Sí, de la hora son como 20 y <risa> Entonces. <risa> temporada 13 quiere decir que. Eh, más me crece la, la, la, la esperanza de que podamos ver un <ríe> exactamente eh, unos episodios espectaculares No, eh, eh, episodios que se estrenan una vez por semana Y la gracia es que van a, eh, recién en el episodio 2, terminando el episodio 2 Hoy día 14 del, del 11 se estrena el episodio número 3 Pero no van a ser episodios eh, episódicos valga la redundancia van a ser eh, Esta va a ser una saga de 6 capítulos que va a terminar el 5 de diciembre, en donde se enfrentan a The Flux, o el flujo. Y estás ahí es que en los dos primeros capítulos tú que decir como, ¡Oh, la cuestión buena la cagó! ¡Está terrible muy ¿Buena? buena! Sí, sí. Esta es la última temporada en la en que Judy eh, Whitaker eh, va a ser la doctora, de Doctors. Y eh, claro, como dije, bueno, son seis capítulos, y va a traer tres especiales para el 2022 que a los ingleses siempre les gusta tener estos especiales que son el especial de año nuevo eh, tienen el día de los niños algo así, pero son van a ser especiales, yo creo que también va a estar el especial de navidad el 2022 porque la serie yo creo que, la serie se demora por lo general dos años en, en hacerse de hecho tenemos por ejemplo, la otra se estrenó recién en enero del 2020 y tuvimos que esperar un especial en enero del 2021 y esperar ahora hasta fin de año para poder tener el 31 de octubre, que es el capítulo El Apocalipsis de Halloween. Hoy capítulo bueno, bueno, bueno, empiezan a aparecer distintos rivales del Doctor. El Doctor se ve atrapado y por una fuerza que no logra comprender y que no recuerda. Entonces está todo en un halo de misterio que en verdad está súper potente. Entonces si usted es seguidor del Doctor, incluso si usted nunca ha visto al Doctor, podría engancharse en esta temporada número 13 porque hay varios elementos que si el doctor desconoce obviamente nosotros también vamos a desconocer. Pero uno se podría enganchar por ejemplo de la serie a partir de este de esta temporada? Sí, sí, porque así tú después puedes dar salto hacia atrás. La gracia es que como el doctor viaja a través del tiempo y el espacio, eh, tú puedes por ejemplo estar acá y después tú vas a ver episodios antiguos que supuestamente están en el futuro. Ah, sí, entonces, buena. no, es maravilloso En ese sentido es maravilloso Y como siempre he dicho, recomiendo Pero a ojos cerrados que vean El Doctor, sobre todo la primera temporada Es buena, de la, de la serie 9 del 2005 Envejeció mal, hay que decirlo envejeció bastante mal, sobre todo con los efectos especiales no sé dónde está hecho, si usted se acuerda, ¿Sí? ese cuando al loco se lo come como el basurero y se transforma en plástico, ah sí, pues, sí profe. En... bueno ese se lo pidieron prestado a Chespirito del... sí, sí, envejeció mal, no, pero los efectos especiales de ahora, obviamente han pasado más de 15 años, y sí vale la pena, los vale, y... Ah. Se compraron un buen computador para hacer eh, efectos especiales. De sí, ser... <risa> todo el rato. Y Doctor Who que había venido a la baja en cuanto a rating y que tenía varias dudas. Eh, no, la verdad es que acá el, el rating igual ha, ha acompañado. De hecho, en su episodio de estreno fue visto por 5.79 millones de espectadores solo en Reino Unido. Ah, oh, sí. bueno, eh. Entonces, no, muy... y, y la, en verdad quedó muy bueno, muy bueno. Sí, de hecho quiero ver si hoy día ya salió el tercero para pa verlo porque te deja metido, te deja como era antes con esos capítulos episódicos. Yo creo que Netflix y Amazon a veces como que te matan un poco la magia al tirarte toda la serie y que uno la puede maratonear porque uno igual qué de bien. repente queda esperando esos capítulos y, y tú quedas así como oh oh qué va a pasar claro. qué va a pasar ah quiero verla quiero verla y sí les digo vale completamente la pena así que la recomendación de esta semana Doctor Who temporada 13 excelente bro. y usted Don station qué nos trae para esta semana Mire, yo voy a robarle un poquito de su sección Pero también eh, voy a estar dentro de la mía ya Porque les traigo dos anti-recomendaciones Una anti-recomendación de este rinconcito mío eh, Es eh, el GTA Trilogy que salió hace poquito eh, Creo que el día 11 de eh, noviembre Para las consolas de Xbox... Eh, X-series, todas las consolas de nueva generación Play 5, eh, Nintendo Switch, PC y, y otras había, Se había esperado mucho esta trilogía Porque se suponía que era la versión definitiva De estos eh, juegos clásicos de los GTA Estamos hablando de GTA 3, GTA Vice City Y GTA San Andreas ¿ya? Todos en una recopilación que también traía, traía unos cambios gráficos sin ser tan eh, grande la modificación y eh, respetando también, eh, digamos, el, eh, los cánones originales de los juegos. Bueno. ¿ya? Sin embargo, estos vienen cargados de fallos gráficos. Chuta, profesor. ¿eso se llaman glitch glitch, fallo gráfico, eh, fallos gráficos, eh, fallos en el, la inteligencia, bueno este juego no tenía así como mucha inteligencia artificial como tal, pero sí, eh, no sé, se pegaron en la cabeza los programadores porque la verdad los cambios que hicieron fueron todos para peor. ¿Qué le habrá pasado? ¿Eh? ¿Lo, lo, ¿Lo sacaron apurado o ¿Qué, qué onda? Yo creo que lo sacaron apurado, lo sacaron solamente para llegar al 20 aniversario de estos juegos, ¿ya? 20 ya. Sobre todo el de GTA. 20 años, claro. Desde que salió eh, GTA 3, eh, ya han salido, ya han pasado 20 años, profe. Chuta, harto Así tiempo. El tiempo sí, va. pasa. Sí, así que hay muchos cambios que la gente Está viendo dentro de estos juegos Hay por ejemplo deformidad Dentro de los eh, personajes ah, No sé po, eh, Por ejemplo había una eh, Personaje súper icónica Que salía así con eh, Un bikini de Estados Unidos Y las proporciones del cuerpo Le cambiaron y parece una buena morfa <risa> <risa> <Chuta. Yeah. risa> En serio eh, También fallo en las texturas, en los efectos eh, Fallo en las la verdad es que eh, el efecto de lluvia, es muy, es muy eh, digamos, complicado todo lo que se viene para GTA porque van a tener que sacar actualizaciones para poder eh, reparar todos estos fallos gráficos, así que la gente que está queriendo eh, hacerse con este juego, de ya de forma física o de forma digital, todavía no lo compre, ya, porque... Yo creo que a, gracias a estos fallos gráficos van a empezar a bajar un poco estas recopilaciones de precio, ¿eh? si es que eh, la empresa eh, que hace eh, los GTA no saca eh, soluciones o parches eh, muy pronto así que para que la gente se espere y todavía no compre el, el juego de de Fauto de Trilogy. A esperar ¿ya? entonces. Los, sí, a esperarlo. ¿ya? Y por eh, el lado suyo, profe, ya. me permito robarle un poquito de su sección eh, porque me pareció bastante interesante un artículo que publicó la tercera del review de mi pobre y dulce angelito ¿ya? No sé si usted cachó que esta fue una película que sacó Disney Más de un remake de Mi Pobre Angelito de Macula Culkin. ¿Lo supo o no, profe? ¿Supo que um, Disney Más había sacado un review de Mi Pobre eh, Angelito? No, no, ¿No? nada. Bueno, como le decía, eh, quería dar más o menos una pincelada de lo que había sido este este artículo de la tercera al review de la película Mi Pobre y Dulce Angelito, ¿ya? Que salió para Disney Más hace poquito. Yeah. ¿Ya? ¿Ya? Le voy a leer algunas cosas nomás de esta película. ¿ya? ¿Pero en la clásica la 1? Lo que pasa es que se hizo entre un remake y una secuela. ¡Oh! No ¿ya? me digáis que Dinemed sigue matando weas. Mire, yo creo que el eh, redactor del, del eh, artículo de la tercera fue suave para todo lo Ah, que ya. Dijo. Ya. <risas> ¿Ya? Pero dice, por ejemplo, al terminar la, la el artículo. Eh, que le voy a leer un poquito, dice, a la larga creo que solo resta decir que mi pobre dulce dura alrededor de 90 minutos, pero la experiencia de verla me pareció una eternidad. Fueron minutos de vida que lamentaré haber desperdiciado como una anécdota corporativa sin alma que no tiene justificación alguna. Es aburrida, tiene pésimos personajes y un entorno que espero no dé pie a ninguna clase de secuela. Si Disney más se diese la posibilidad, de, eh, se dice la posibilidad, la ocultaría de la plataforma para que nada me la recuerde nunca más Y eso es siendo sincero Sin haber visto la cuarta o quinta parte Que salieron directo a DVD Nunca pensé que vería algo peor Que mi pobre Angelito 3 en esta franquicia Pero pasó uy, uy, uy, uy, uy. Así que... cabrón, yo creo que les vamos a dejar el link de este anti-recomendación sí. eh, En nuestras redes sociales Porque la verdad, creo que este remake de Mi Pobre y Dulce y Es una de las películas más malas que se han hecho en este 2020. Vamos por esos premios Ratsy ¿Eh? Así que profe, si usted se anima a verla y hacer un review hacer un video, o traer eh, como anti-recomendación Se lo agradeceríamos mucho Oh, mira, son 90 minutos Podría perder 90 minutos de mi tiempo pero... Sí, sí va, lo, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, a ver si... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, si se puede Así que inténtelo, sí, por favor Disney sacó el, el día del Disney Plus ¡Cachavo! Sacaron el día del Disney Plus Claro Y la gente de The Voice también se burló y sacó el día de The Vogue eh, Plus Donde salen los superhéroes como Homelander y, y los demás Haciendo como parodia eh, sobre lo que sacó Disney Igual está, está para cagarse la risa Ah, bueno, así que eso es vos, profe oh, y estamos llegando al final de un nuevo episodio exactamente, estamos llegando ya al final del de el episodio número 36 de la capital de esta segunda wow. temporada ya eh, el próximo fin de semana se nos vienen las elecciones, así que eh, a prepararse a preparar, a sacarle punta al lápiz Sí. vaya <risa> con su desinfectante mira, la tele te va a tratar de engañar en qué sentido, te va a tratar de mostrar que cola enormes dentro de los colegios pero eso es porque no dejan entrar a todo al mismo tiempo, se hacen fila afuera para que la gente dentro esté claro. más libre. Eh, yo he visto elecciones donde hay filas largas. En esta Puede que la gente se demore un poco más porque son cuatro votos y muchos candidatos. Entonces va no, a faltar el Brea que va a estar leyéndolo uno por uno y, y, y, y no va a llegar claro para votar. Entonces ármense un poquito de paciencia pero no se desanime. Depende de todos que esta elección funcione. Depende de todos nosotros que tengamos que ir a votar. No Que no pase lo mismo que pasó con el rechazo ni con los prostituyentes. Esta es la es una de las últimas eh, posibilidades que tenemos de, de, de seguir defendiéndonos. Entonces, vaya con ánimo, lleve a su gente, lleve a sus amigos, convénzalos para que vayan a votar. Y si votan por, lo, por los demás candidatos, no importa que vayan a votar igual. Que le dé legitimidad a esta elección y, y no, no tenga miedo, no tenga miedo de ir a votar, que el bichito se va a portar bien ese día. Sí, pues ya no va a estar, ah, va a haber eh, traslado gratis, creo que va a haber locomoción gratis yeah. ese día. así que, tampoco tiene excusa que no tiene plata sí, para mí, y va a ser un yeah. rato mira y son cada cuatro años, así que y después, cuando sea la Exacto. segunda vuelta porque lo más probable es que exista una segunda vuelta ahí sí que va a ser corta, porque es un puro voto, dos candidatos y chao, o sea ahí, ahí sí que no, sí, no pues, hay excusa para no ir a votar, pero vaya a votar en esta para que no nos dejen afuera, porque nos pueden dejar afuera, Exacto. y si no se han escrito como apoderado uh -huh. mesa, vaya y inscríbase, exactamente y recuerde que vamos a estar ahí también con un programita especial de la capital ese día sí, a las 22 horas por .fm.cl en vivo y en directo exactamente así que eso pues muchachos agradecido cuídense harto y nos estamos escuchando la próxima semana chao chao chao chao chao chao chao de los simios.